¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les espero que estén de maravilla Pues yo estoy feliz de estar aquí empezando este día Y pues bueno, la verdad vamos a, a tomar una pequeña motito Porque se nos está haciendo un poquito tarde Ahorita ya están viendo a dónde vamos a ir No puedo enseñar el viaje y todo eso Porque pues no hay de dónde agarrar Pero ahorita hacemos este pequeño corte Y nos vemos en un ratito Pues bueno, ya llegamos a nuestro destino Esperemos a que nos abran y todo eso Vamos a ver... ¿Carlo? ¿Carlos? ¿Carlos? Sí. Mucho gusto Mario Carlos Hola, ¿está aquí ahorita? No? Nada. Ok. Oh, va. vas a ir que ¿Vas a No, tiene como ir. Realmente ya estoy norteado porque llegué el moto. Acá atrás creo que hay un estacionamiento o un cajoncito. Sí, a veces pasa si sí, le comentaba a Carlos que normalmente me tardo de dos horas a más con ¿no? cada persona pero no que fue rápido será porque pues ya hemos trabajado fotos. poco ¿no? ah, seguramente yo cuando las estilo de la horas de cuatro horas laburo y ya me eso es estresante bueno ya hemos terminado en esta sesión la verdad es quedaron muy bonitas muy chidas las fotos Pues bueno, aquí empezamos Creo que arregladito este lugar Da una Una muy buena presentación Pero ahorita como estaba desordenado De te hecho Tenemos que ordenar acá ¿Lo Tengo, no sé Dios No me había dado cuenta de las patas de... Pero bueno Lo bueno es que Se tiene aquí iluminación Fondo y la luz que el Pues estuvo muy padre, muy ameno, muy, con un buen ritmo de la oh, Espera, no se ve, sí, hay muchos no controles. Pausa, ahí sí. Primer corte es extra también. Sí bueno ellos fueron los protagonistas de este video ellos fueron los modelos lo que, con los que me tocó trabajar cuéntenme qué opinas qué tal, qué les gustó, o sea, qué no les gustó muy muy padre, el ritmo de trabajo muy muy ameno, la verdad pensé que íbamos a terminar un poco más, más tarde pero estuvo increíble espero, mira, las fotos se ven padrísimas y van a quedar de lujo, ya ver verán estuvo súper súper chévere eh, súper relajado muy muy ameno muy, sobre, muy todo sobre la marcha, sobre el tiempo salimos super temprano, una hora casi exacto con fotos y las buscaron estupendas, ya pronto las verán La verdad sí quedaron muy cool, pues bueno, él es Carlos. Hola, ¿qué tal? Él pues... es el... Yo soy reportero de Revista Rostros, pronto van a ver a Carlos Manzano y a Juan Ocampo en nuestra revista, así que sigan las redes sociales de Revista Rostros México, pronto van a ver sus entrevistas de foto y están increíbles. Bueno, también. Y también que nos sigan a nosotros, ¿no? Obviamente sí, en nuestras sí. redes sociales, carlos.manzano28 y Juan Ocampo, oficial 1 en todas las redes sociales. Y Carlos Valenzuela en Facebook. Y pues bueno, ya me conoce el servidor. <risa> Dale, Dale, hasta, hasta luego. Gracias, de mucho. Pues bueno, hemos terminado el día de hoy. La verdad estuvo muy bueno, estuvo tranquilo, estuvo rápido. Y eso es lo chido que tiene la actitud y eso es lo que más importa en toda y cada una de las sesiones. Que vayan con la actitud hasta el tope. Pues bueno, yo le corto aquí y nos vemos. Bye. <laughs> Bye.